He pasado 36 horas sin dormir y la flota en la que volví a casa no era la mejor de todas, no descansé nada, así que cuando llegué a mi casa a las 4 am me desplomé en mi cama y no desperté ni para ir a clases en la mañana ni en la tarde, nada, era mi descanso y me lo merecía. estaba navegando por mi Facebook y vi la publicidad de Clubes de Ciencia eh, con su programa que desarrollan cada año que es el Hackbo que es una competencia en donde reúnen programadores y bueno jóvenes en todo caso eh, para desarrollar ideas que ataquen una problemática en específico sí para resolver justamente estas problemáticas este año me inscribí igual de nuevo como, para, eh, como diseñador, eh, sé sí, un poco de programación pero no es mi fuerte Entonces netamente me fui como por el área de diseño Y bueno, yo, yo estaba solo, entonces eh, los organizadores de este evento entonces, te colocan en, en grupos Si es que no tienes un grupo como tal, ¿sí? Eh, el máximo de grupos son 5 personas por cada grupo Entonces, eh, como yo estaba solo, me añadieron otro grupo y en el correo que me enviaron cuando me aceptaron Me, me mandaron igual la lista de mi grupo y igual sus correos para que nos podamos contactar. En ese mismo día les contacté a todos y, y bueno nadie me contestó, estaba muy preocupado porque ya faltaba una semana para la gente. Ya llegamos a la ciudad de Santa Cruz y ahora me estoy dirigiendo a donde mi tía porque me voy a estar para la competencia por la tarde. El Hackbow va a ser hoy a la tarde, va a durar 24 horas y va a ser una discoteca en panorama y en el centro de la ciudad. a los que estés estudiando, si tienes entre 16 y 25 años, puedes participar. El evento es gratis, las comidas, todos los que te van a ir es completamente gratis. Eh, lo que no te cubre es si son los pasajes, digamos, si vienes de otra ciudad, ¿no? Eso ya corre por tu cuenta, eh, tienes que tener tu computadora, cualquier material que vayas a necesitar durante la competencia. conocía a nadie dentro de la competencia hasta que me encontré con Ángel que es un amigo que conocía antes en clubes de ciencia justamente y, pero sí me encantó estar como entre tantos ner eh, era completamente increíble todo el evento ya estamos Sí. Sí. <risa> en este en hay cuatro categorías y cada categoría va a tener sus retos y sus premiaciones. En mi caso me voy a ir a la parte de social porque ahí me va a tocar. Hay dos retos por cada categoría y el grupo va a decidir qué reto va a resolver. Solo se puede escoger uno. Estábamos en una discoteca con buena música, teníamos comida gratis y bien íbamos a dormir 24 horas íbamos a hacer algo que nos gustara muchísimo y bueno que es usar la tecnología y hacer proyectos, cosas de nerd, ya saben. Sin embargo, uh, no, no tengo grupo, el, el grupo al cual me mandaron el correo no había contestado hasta ahora, entonces tuve que ir a la carpa para verificar si realmente estaban ahí, si se habían inscrito Y bueno, me dicen que no, no se habían inscrito Entonces yo estaba entrando en depresión, no sabía qué hacer Entonces tenía que buscar otro grupo, así que... Sí, y Atos Potimán para momento ya nuestra idea se estaba enfocando en lo que era um, una página web eh, donde todas las ONGs iban a entrar justamente ahí iban a recibir donaciones de varias personas y bueno esa era la idea como en general como tal eh, llegamos a un punto en el cual el logo era totalmente imprescindible para continuar con las ideas eh, ver los colores de nuestra fundación etcétera etcétera para ver justamente lo que era la línea gráfica que íbamos a hacer eh, cómo lo vamos a plantear en la página web entonces, estábamos justamente en esa parte Luego hablamos con una coach Que eh, le preguntamos justamente lo que era el, el, el logo ¿no? Y ahí ella, ella nos detuvo como Ok, espera un cacho que es lo que están haciendo es le explicamos un poco Entonces, ella nos dijo lo siguiente Que tenemos que delimitar primero Hacia qué como nuestro mercado directamente Porque no todas las ONGs van a ingresar a nuestra fundación, vamos a tener como muchos problemas, vamos a poder como controlar todo esto desde el principio. Entonces, si se van a enfocar en algo, enfóquense en algo puntual, ¿no? Entonces, eh, de ahí eh, salió la idea de irnos a la parte ambiental. Entonces, nos dijo que lo era lo último que íbamos a necesitar. Eh, también nos dijo que deberíamos generar cierta competencia entre las fundaciones presentando sus proyectos, ¿sí? Eh, de manera que estas igual como publiquen en sus redes sociales, nosotros también en nuestras redes sociales, las personas ingresen a nuestra página web y voten por el proyecto que más eh, les guste o que más impacto crean que puedan tener. Eh, y de esa manera como eh, canalizar igual los recursos que las personas igual donen y al ganador del concurso pues eh, darle eh, ese dinero para que se haga realidad el proyecto como tal. Entonces eh, nos reunimos con Banco Fácil y, y nos dijo como, ok, mira, nosotros tenemos estos cursales, se los podemos. Como prestar, por así decirlo, o sea, pueden ser puntos de acopio para las personas que quieran donar. Entonces, justamente... eh, nos juntamos todos en, en un mismo sitio, eh, en donde nos planteamos, que okay, vamos a hacer fundación, de cómo nos vamos a llamar, um, qué es lo que vamos a, a tratar de hacer, a partir de ahí, cómo vamos a canalizar el dinero y cómo vamos a ser sustentables. En, en ese aspecto de ser sustentables es la segunda destrucción que vino hablamos con rodrigo que era eh, parte del ministerio de planificación eh, igual un coach um, que nos dijo ok lo que ustedes quieren hacer es crowdfunding ¿sí? y eso no está regular, regulado eh, financieramente o legalmente en, en bolivia entonces estamos en ese proceso eh, no sabemos qué realmente hacer entonces nos dijo como ustedes deben plantear como cierta reglamentación para ser como legalmente sustentables, entonces tenemos que investigar un poco sobre crowdfunding eh, y bueno, básicamente es como tener inversionistas, digamos, ¿no? Hacer tu idea. Ya para este punto que era la medianoche, eh, yo no me podía tranquilizar ni podía generar ninguna otra idea de cual me habían encomendado con respecto a la fundación, a la idea que íbamos a presentar para este concurso. Porque no me cabía algo en mi cabeza y no podía avanzar, eh, porque no tenía claro el, el, lo que teníamos que hacer. Entonces mi cerebro se bloqueó así literalmente y no pude avanzar más hacia, hacia generar cualquier otra idea que nos pueda ayudar. Y lo que estábamos planteando y lo que estábamos haciendo en este preciso momento no me llenaba. Entonces él <risa> me dice como, um, se nota en tu cara como que, que no te gusta algo así. Y yo era como, o sea, sí, pero exactamente no sé. ¿Qué es lo que no me gusta entonces ese era como un facap muy grande entonces lo que estamos haciendo si sí, estamos tener una plataforma en la cual uh, vamos a generar como los recursos no sabemos si vamos a hacer una plataforma solamente una fundación o qué es lo que vamos a hacer uh, para ver el tema legal que más uh, emergencias nacionales no nos estamos enfocando en emergencias nacionales en este preciso momento nos estamos enfocando en ONGs o fundaciones que estén trabajando en lo que ellos están trabajando y no lo estamos haciendo como el foco de una emergencia nacional entonces ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? y hablamos con el equipo ok entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a moldear de nuevo la idea desechamos todo y comencemos desde el principio okay. han pasado 84 años y él sigue ahí digno, eterno, reptiliano Eh, Rodrigo agarra el micrófono y nos, y nos cuenta justamente cómo iba a ser la parte de las presentaciones eh, Lo que él nos dice es que nos vamos, nos van a separar en, como en dos escenarios Y vamos a presentar nuestros proyectos Vamos a tener tres minutos para presentarlo Son las seis y media de la mañana Y ya vamos a concluir casi el Hackbot 2019 Esa es tu, tu, su tercera versión eh, Estamos como a cinco horas más o menos de que inicien las um, la parte final del concurso en donde vamos a presentar eh, nuestros proyectos durante simplemente tres minutos a los jueces y los jueces van a elegir a los mejores a los que van a pasar como a la final entonces en la final ya va a haber una presentación igual de tres minutos eh, esta presentación va a ser en público eh, y se va a presentar como un pdf algo para mostrar a las, a las demás personas cómo funciona y todo ese proyecto y de justamente esta final ya este, se va a elegir a los ganadores como tal En esta versión se han hecho cuatro eh, categorías eh, Y en las cual por ejemplo mi equipo, bueno mi equipo original eh, estaba participando eh, empresarial eh, pero por motivos, razones, circunstancias de la vida, pues mi equipo no pudo asistir. Entonces me tuve que unir a otro equipo. Entonces estoy con Nicolás y ya lo vieron. Y con ellos estamos en la parte de social. Entonces... Ángel, ¿qué estás haciendo? Estoy tiene un poco plata para su Muy bien. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué haces, Carlos? A pues. ¿sabes lo que estamos haciendo? está nuestra página web ahí recibimos todo tipo de donaciones justamente es eso, estamos trabajando eh, creo que a partir de las 1 de la mañana a 2 de la mañana ya algo se nos ha venido y a partir de este de ese momento hemos venido trabajando y trabajando en lo que vamos a desarrollar y básicamente es eso. Digamos. Carlos está puteando. Ya terminaste el contrato, Nico. Imagínate a mí. A Nico se le acaba de apagar la computadora y, pero bueno, al menos Word guardó algo de su trabajo. Ok, en ese punto estábamos ya en las preliminares Nos había tocado como el S5 El número S5 eh, Para exponer Entonces estamos muy nerviosos uh, No sabíamos de hecho quién iba a exponer Estábamos como en una constante discusión eh, Carlos y yo estábamos terminando a uh, la plataforma eh, Creo que todos teníamos un humor Completamente horrible en ese momento Yo estaba en serio así como súper cabreado eh, O sea, porque no había dormido y porque aún nos faltan cosas como hacer. Y ya, ya se acercaba la hora. Entonces era como, ok, ¿quién va a exponer? Natalia, Mish, yo, Nico, Carlos, ¿quién? ¿Quién? Entonces.. Bien chicos. Oye, decir, ¿qué tal chicos? Estamos aquí con el equipo. De de Carlos. El equipo. Uh -huh. El equipo ganador. Hola, hola. Hola. Hemos estado aquí durante 24 horas, tal vez más, programando. Aquí nuestro programador estrella. <risa> ¿Eh? Eh, eh. ¿Qué hizo realidad el proyecto? La reina web. Oye, oye. ¿Qué se siente en estar hasta la final? Pues, la Miedo de... hasta vamos, que no me los previos. Dormí, un sueño, hola, hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Tú qué tal? Cansado, sueño, con mucho sueño. ¿Qué tal? ¿Ustedes creen que ganamos? Sí, sí, yo creo que sí que debemos... sí. la hemos por un de hoy. Paco. Eso vamos con todo entonces. Bueno, para... vamos a empezar con la categoría social. Así que lo vamos a llamar a Rodrigo Barreneskea, que él es el integrante de... Graba, graba, graba. De la Adriana, estás por ahí. Oh, primera vez de felicidades a todos los grupos participantes de la categoría social. Ah. El favor en esta categoría es. Soy testigo. Un fuerte aplauso para ellos. Así concluye Hackbo 2019. Muchísimo esta versión de Hackball eh, Todas estas, estas nuevas categorías Me encantó muchísimo los retos que nos pusieron Eran como un poco complicados Pero los supimos resolver Toda la instrucción que vino en nuestro proyecto fue totalmente necesario Aprendí un montón, conocí nuevas personas Nuevas terminologías Y bueno, gracias a Clubes de Ciencia por estas iniciativas como tal Si ustedes quieren participar en Clubes de Ciencia Pueden entrar en su, en su página web Les voy a dejar el enlace aquí en la descripción Y todas sus redes sociales para que sigan Y se enteren de las otras convocatorias que hay ¿Sí? Eh, igual me gustaría que en un comentario puedan dejar su experiencia en cualquier competencia que ustedes hayan tenido, concursos, simposio. y eh, eso sería todo. ¡Nos vemos!